Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal, a este espacio especialmente para ti. Ok amigos, ahora nos encontramos aquí ya listos para descargar nuestro programa. Bien, solo tendríamos que dar clic aquí. Y empezará la descarga del programa. Bueno, o aquí como ustedes prefieran. Muy bien, yo ya lo tengo descargado. Entonces como ven, les quedará un archivo como este. Y lo que hacemos es dar clic derecho, extraer aquí. No tiene contraseña ni no. nada. Como siempre en la descripción del video eh, estará el link de descarga del programa. Muy bien. Luego ya nos quedó esta carpeta. VMware 12.5. Pues bien. Vamos a proceder a instalar VMware 12.5 la versión Pro. Como verán. Eh, creo que cualquiera es capaz de instalarlo, solo hay que darle siguiente, siguiente, siguiente a todos. Yo ya tengo mi programa instalado, así que vamos a ver. Bien, aquí está el icono que queda después de la instalación. Bueno, yo ya lo tengo instalado, solo tendremos que darle clic derecho y ejecutar como administrador. Y esperamos a que el programa cargue. Bien, solo llegamos aquí y damos next. Yo, como lo tengo, pues eh, me aparece esto. Pero solo damos next, next y next. Bueno, bien, yo no seguiría porque las opciones que me da no son viables para mí. Pero ustedes simplemente tendrían que darle a next cuando el programa les pida. Eh, la activación, el serial de activación, solamente dan clic derecho aquí y abren este archivo. Y dentro vienen unos, serial, unos seriales perdón, para poder activar el DMWAR Pro. Muy bien. Listo, yo doy cancelar. ¿Sí? Y fines. Listo. Una vez que ya lo han instalado, solo le dan doble clic. Y espera, como ven, yo ya había creado aquí una máquina virtual. Pues, como siempre, me gusta instalar primero los programas antes de pues, eh, poder llevarlos a ustedes, estar seguro de que el programa funciona. ¿sí? Bien, como lo ven, ya está full. Muy bien amigos, esto era todo por hoy. Eh, pues eh, la instalación del VMware Pro. Muy bien amigos, eh, la instalación de este programa será esencial para unos videos que vendrán a continuación. Muy bien amigos, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que lo descarguen, puesto que lo necesitaremos en unos futuros videos. Bien. Eso era todo por hoy, eh, pues no me queda más que decirles que se suscriban, que comenten, que apoyen este canal con sus comentarios, con sus suscripciones y hasta una próxima ocasión.